Viernes de la tercera semana de Pascua El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 52 al 59 En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna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 Esto lo dijo Jesús enseñando en las sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. En el final del discurso de Jesús sobre el pan de la vida, el tema es ya claramente eucarístico. Antes hablaba de la fe, de ver y creer en el enviado de Dios. Ahora habla de comer y beber la carne y la sangre de Jesús. Que Jesús va a dar para la vida del mundo en la cruz, pero también en la Eucaristía, porque ha querido que la comunidad celebre este memorial de la cruz. Ahora la dificultad que tienen sus oyentes es típicamente eucarístico. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Antes había sido cristológica, como dice este que ha bajado del cielo. El fruto del comer y de beber a Cristo es el mismo que el que cree en él participar de su vida. Antes había dicho el que cree tiene vida eterna, ahora el que come de este pan vivirá para siempre. Para entender correctamente este texto es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, lo más probable es que Jesús nos dijo estas cosas. Al unir comer la carne con beber la sangre, seguramente estamos ante una añadidura del redactor final del cuarto evangelio, para conectar el discurso de Jesús con la ceremonia eucarística que ya entonces celebraban en las comunidades cristianas. Segundo, en la Eucaristía está presente Jesús, pero en la Eucaristía no nos comemos el cuerpo histórico de Jesús, el cuerpo que nació de María y que murió en la cruz. No comemos este cuerpo porque ese cuerpo ya no existe. En la Eucaristía recibimos al Cristo resucitado. La recibimos realmente de verdad. Lo que dice Jesús, el que me come permanece en mí y yo en él, es verdad para nosotros solo durante el momento de la comunión o también a lo largo de la jornada. Después de la comunión, en esos breves momentos de silencio y oración personal, le podemos pedir al Señor quien hemos recibido como alimento que en verdad nos dé su vida, su salud, su fortaleza y que nos la dé para toda la jornada, porque la necesitamos para vivir como seguidores suyos día tras día. Que el Señor los bendiga.